Estamos de vuelta, mis amigos. Buenos días para los que se suman en este momento a nuestro programa de mañana. Esto es de mañana, por este Tenedor, Canal 10. Este programa está caliente hoy. Sí. Sí. Sí. Sí. Bueno, y ahora se calentará más porque el tema de Francis corresponde en este momento. Francis Rodríguez. Francis Rodríguez, bueno. mis amigos. Muchas gracias. Adelante. Próximo eh. regidor de San Francisco Dígalo de Macorís. Fuerte. Y por la Fuerza Nacional Progresista y la Fuerza, la, del, la fuerza pueblo. del Pueblo y partido el Partido Reformista. reformista. Ahora, Tú ahora, vas a aparecer en la Casilla 4 también. En la 4. Tienen ah, que hermano. tener esa imagen. De Francia sí. ahí, para cuando. Yo creo que. Si no, ya eh, se, se está trabajando. Y se está trabajando ya sí. lo que va a ser el expo fijo de aquí a la elección. Bien. Un, ca un candidato, a propósito, dentro de tu tema y sí. de tu tiempo, un candidato con experiencia probada en el ayuntamiento, gracias. Mira, Mira, y sobre todo <risa> Antonio Acevedo <risa> también eh, porque, porque es no, editor eh, de acá. Sí, también. Sí, claro, más eh, más yo más. creo que, que el flag el, la producción se pasó ahí porque sí. ya hay mi tema y que no, estamos hablando que... de la alcaldía. De, de, no, pero que son 13 regidores, Francis, sí, pero... Está bien, está bien contigo y y, <risa> pero, y, y que pase Antonio. Está bien Antonio. Sí, son 13 regidores. Mira, fue juego. Debo de iniciar con hacer referencia que en el día de ayer el candidato a senador por la Fuerza Nacional Progresista y Fuerza del Pueblo y Partido Reformista, Vinicio Castillo Semán, por el Distrito Nacional, convocara una rueda de prensa y lo hiciera igual posteriormente el Partido Reformista, Quique Antún, en razón de que la Junta transformó, luego de meses de trabajo, ...y de publicidad ya con una numeración sobre la resolución 34 de la propia Junta... ...que se realizó en base a las votaciones obtenidas por cada partido en pasadas elecciones. Esto, en cierta forma, como decía Vinicio, trastorna a los partidos que competimos frente al Estado... Y quisiera no politizarlo o no llevárselo que tenga una parte de culpa. Porque el PRD es miembro de esa coalición de partidos que acompaña al PLD. Pero se han empeñado en trastocar todas las cosas que tengan que ver con Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Ya estábamos claros de que todos los partidos... Y esta candidatura estaría sustentada aquí y en gran parte del país en la boleta 3. Cosa que de manera sorpresiva y muy cercano a los intereses del PRD y del gobierno, la Junta accediera a cambiarlo todo. Pero lo cambia en el momento que simplemente el Tribunal Superior Administrativo dejaba una, una especie de limbo a la resolución atacada que en principio le daba el número 3 al partido reformista y hablando de lo que le ocupa al PRD frente al partido reformista era la posición 3 por la 4 y vaya sorpresa que la junta de forma abrupta y muy parcializada Hace cambio, no solamente en la, suspendida admin, en la suspendida resolución, porque si se suspende, suspendida, no es que opere un cambio. Automáticamente produjo el cambio de lo que quería el PRD y sin ningún mandato directo de la 4 por la 3 y transfiere al partido reformista que obtentaba la número 3 a la 4 pero lo hizo también con un resto de partidos que nada tenía que ver en principio en la discusión y se cambian la fuerza del pueblo que estaba en el 18 al 15 y la fuerza nacional progresista que estaba en el 17 al 16 y le pone el partido verde en la que estaba la fuerza del pueblo como una forma que ese aliado del PLD y del PRD y de, lo, y, de la, y de la Junta Central Electoral, porque uno trata de apoyar conscientemente a que la Junta tenga un tanto de credibilidad, pero la pierde cada vez que actúa y cada vez que da una decisión. Y seguimos confiando en ella, porque es el único órgano que institucional y constitucionalmente tenemos, para ir a asistir y decirle a este pueblo, basta ya. Así no se juega con un pueblo. Francis, Dime. ¿cuál es tu parecer sobre lo que yo entiendo que es una imposición o antidemocrático de la Junta, el hecho de que en las municipales tú solo puedas votar por el regidor y que este voto caiga al alcalde y que tampoco puedas hacerlo por dos partes No partidos? puedas, eh, como dicen, fraccionar. Exacto. Precisamente nosotros sometimos en febrero un recurso a ese voto que se dice preferencial, pero en el del año pasado, y estamos en espera de, de que la ley sea transformada. Pero ya no, no. no hay tiempo, y es un asunto de tiempo lo que nos hace a nosotros bajar un tanto la guardia para que simplemente en estos días que quedan a decirle a la gente: no era en aquel número, es ahora en este. ¿Tú sabes lo que es que está haciendo la Junta? Sobre la marcha, trastornando, eso debió de... Así como nosotros estamos, otros aspectos, dejándolo a un lado solamente por el tiempo para no ser estridente, la Junta debió de ser más prudente todavía y superar y, af, y asumir que lo único que le decía el Tribunal era suspensión de esa resolución que ya había sido ejecutada, que había sido votada por la Junta, por el Pleno, y se estaba cuestionando porque faltaba porque faltaba el fondo. O conocieron el fondo del recurso y lo dejan como en el limbo. Quizás también por una prudencia procesal y de tiempo. Pero la Junta se adelantó. Y lo y lo transformó. ¿No se llegaron a confeccionar las boletas con esos números? No Sí. Sí. O sea, que ah, no. Dinero ah. En ese momento se estaba... Pero ya ellos estaban mandando las las boletas sí, propositivas, político. porque ya yo sabía que yo aparecía en la boleta 3 del Partido sí, sí, Reformista sí, en, el, en la casilla 9. Sí, sí, sí. Yo espero que ahora no se cambie a lo interno, que mi posición 9... Siga, siga 9. Siga 9. Pero eso quería yo hacer resaltar que la Fuerza Nacional Progresista puso en conocimiento de esta acción lamentable de la Junta, que lo pone a ellos en reducción total de la credibilidad. En otro orden, la sociedad franco-macorizana le estoy pidiendo que como votantes y como ciudadanos que tenemos todos preocupaciones, situaciones, en desempleo, servicios públicos un tanto que nos cuesta mucho, municipalidad que ha debido de tener mayor agilidad en los procesos. Yo lamento que estemos hablando todavía de cementerios, pero cuando yo llegué en el 2006 a la sala capitular, mi proyecto de propuesta estaba la reforma a la administración del cementerio amado y demás y la sometimos y se fue torpedeando el reglamento de los cementerios que fue elaborado por nosotros y era presidida esa comisión por un colega a quien le pasé toda la información para que fuera sometido conforme a los nuevos tiempos y aún está ahí en el olvido al yo Pretender regresar por un asunto de mi partido, he asumido la responsabilidad de esta candidatura, pero es necesario que, siga, que sigamos hablando y demostrando las debilidades que aún persisten en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, no obstante, hemos avanzado en otros soy de los que cree que por primera vez tendremos que evaluar la efectividad o gestión de la sala capitular en esta que estamos. Porque ya no será solamente la evaluación del alcalde que es el que administra lo público municipal, el dinero. Los regidores no tenemos función administrativa, tenemos función legislativa y función fiscalizadora. Pues mi proyecto de Propuesta de Administración del de los Cementerios, también está la de Administración del Mercado y fue aprobada y torpedeada para que no se pusiera en marcha. Hay una llamada, sí. vamos a, per a permitirlo. Buenos, buenos días. días. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, bien. le hablan Administradora del Cementerio de este manito? Ah, hola, ah, ¿cómo, ah, cómo tú estás? Qué bueno que llamaras. Ya tú has escuchado todas las cosas que, que se han denunciado. Usted dio unas declaraciones... Sí. ¿Qué no puede decir? ¿Cuál, ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ángela Peña. Ángela Peña. Peña, sí, una joven que ha estado... ¿Desde qué fe Mira, fecha usted está como eh, encargada del cementerio GSE Yo entré en el 2017 al final. Al final del 2017, bien. Al final, porque hay que eh, decir que en el, ya al comienzo de la gestión de ALE, todavía existían todas esas eh, ventas de bóvedas ilegales. Al yo llegar allá, descubrí todo ese desfalco que ahí había y se lo hice, eh, reconocer al alcalde. Y de ahí en adelante que nosotros hemos tenido acciones con ese cementerio. Excelente. Entonces, tengo todas las pruebas sí. de, de del levantamiento que se ha hecho de bóveda ilegal. No está toda la bóveda ahí porque hay mucho, una gran parte de las personas que todavía no llegan allá. Ustedes la están pidiendo que vayan los que aparecen como supuestos propietarios. No, no, mira, mira, cuando llegan con un entierro. Okay. Nosotros tengamos que pedirles documentos que identifiquen que eso es de ellos. Sí. Porque hay diferentes dueños, A me han ido con situaciones allá que van tres y cuatro dueños Ay, Dios. a la misma bóveda. Una pregunta, ¿usted está dispuesta a venir al programa para nosotros entrevistarla y ver cuáles las acciones a tomar, cuál es la situación? Eh, porque tendríamos información directa de la mano de usted. Eh, bueno, sí. Bueno, pues entonces que se quede en quédese línea, en línea Mira, para que la producción le tome los datos y entonces nos comuniquemos con sido, usted. Ha tenido una labor titánica y ya yo comprendo porque la denuncia parte de ella. sí sí Y que la gente se ha seguido sumando porque tienen distintas situaciones. Y obviamente que la sociedad tiene que ir observando que dentro de la función del municipio, del ayuntamiento, está como una función propia, propia, la de Construir cementerios y sostener su administración. Porque, lo que dije ahorita, los cementerios no solamente descansan nuestros seres queridos y tenemos que garantizarles ese descanso definitivo, como munícipe como funcionarios, como administradores. Eso es fundamental. Ustedes no saben que, que dentro, de la, dentro de la enseñanza eh, curricular en las escuelas, le dan mucha importancia a que la gente reconozca que los cementerios los campos santos sí. son áreas incluso en otros países de, de visitas de turistas por la forma en que sí. se, de, se distribuye, sí. ahora aquí ha sido un fiasco bueno. y es tiempo de que cambiemos eso y Muy... ya yo lo, te digo una cosa, en el 2011, gracias a Dios frenamos aquella vez pero me dan, me dan cuenta ahora que, que no, han que seguido normal peor. bueno Así gracias es. francis rodríguez por el comentario bueno eh, y vamos a ver el whatsapp